Será el próximo lunes 7 de enero, cuando la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia de Duarte conozca medidas de coerción contra cuatro hombres implicados en el asesinato de una pareja de esposos que fue ultimada el pasado domingo en el municipio de Arenoso, por solicitud de los abogados de la defensa de los imputados en busca de recolectar presupuesto con relación a su cliente y las acusaciones que pesan en su contra. Los imputados son Edwin Romero Morales, alias Caca, de 25 años, Alejandro Manuel Mercedes, José dotoniel Manzueta y Germán Manzueta La Antigua. Todos acusados de la muerte a tiros de Walter Peña Almanzar y su esposa la Lacara, quienes fallecieron cuando recibían atenciones médicas en una clínica de Arenoso. La Policía Nacional también activa la búsqueda de otros dos acusados, quienes según informe fueron quienes contrataron a los asesinos.